Hola, ¿qué tal queridos amigos, queridos hermanos? Gracias por conectarse a este espacio de oración diaria. Vamos a iniciar nuestra jornada dándole gracias al Señor. O sea, este es el momento para agradecerle a Dios por todas las bendiciones. Darle gracias a Dios por este nuevo día que el Señor pone en nuestras manos. En un momento cada uno haga su oración de acción de gracias. Por el motivo que sea, el que hoy le mueve a decir gracias, Señor Gracias por todo. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas hoy, capítulo 12, versículos 49 a 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No. En adelante una familia de cinco estará dividida, tres contra dos, dos contra tres. Estarán divididos el padre contra la madre, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy la palabra nos confronta. La vida cristiana implica cortar, dividir, antes de y después de. Esta experiencia de encuentro con Jesús nos dé fuerzas para cortar con nuestro pasado, para cortar con aquel pecado con aquella situación que nos aleja al Señor. Que hoy el Señor nos llene su gracia, su fortaleza, para que con valentía podamos seguir, podamos enfrentar nuestras pasiones, nuestras luchas y podamos decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Venga lo que venga, aquí estoy. Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos.